de forma. Los dragones pueden hacer eso. Míralo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacer la digestión más rápido. Muy bien, amigos. Recuerden lo que estamos buscando y no confíen en nadie. ¿Qué? ¿Qué? Hola, bebé. Oh, ¿Dónde están tus padres? <risa> hey, ah, uh, este bebé en esta telefónica les tenemos los estrenos de Disney Plus para abrir. Vamos a empezar con Raya y el último dragón. Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los drones amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad 500 años después. Esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Drone. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón, para salvar al mundo. También se necesita confianza. Puede otra vez. Pero alguien debe dar el primer paso. Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón. Me uno a su comunidad de patea Drums. Andando. Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando seis años de búsqueda por favor que sea aquí ¡Oh, así su. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? Coaches here They're expected to be role models Do not screw this up Coach Marvin Korn is going from the NCAA to some fancy high school. Personally, I think it's all a big mistake, but I'm prepared to make the best of it. En Big Shot, tras ser expulsado de un gran trabajo, el enérgico entrenador de básquetbol, Korn, debe aceptar un trabajo en una escuela secundaria para mujeres. Su nuevo equipo requiere que ponga en práctica habilidades que no usa con frecuencia, como la empatía y la vulnerabilidad. Al aprender a conectarse con sus jugadoras, Marvin comienza a convertirse en la persona que siempre esperó. Las niñas aprenden a tomarse más en serio a sí mismas, encontrando su equilibrio dentro y fuera de la cancha. I figured it'd be rough, but this is next level. If we all just quit, they fire him. I think he wants to be a good person. When they said you were coming, that meant something. I was excited. All I care about is basketball. My dad, he sees me playing either at Stanford or UCLA. It's about making my father proud. After watching you play, I truly believe that we could do something special. We're just getting started. Oh, that'd be a good boomerang. Do it again. <laughs> Los ciclos de la Tierra lleva a los espectadores a un viaje como ningún otro, pues los transporta a una amplia variedad de rincones coloridos y relajantes del mundo. El público viaja a glaciares celestes, desiertos áridos, selvas frondosas y metrópoles vibrantes para escaparse de la cacofonía de la vida cotidiana. Cada ciclo brinda a los espectadores una oportunidad de relajarse y renovarse, mientras el sonido de la música y del mundo natural los inunda. He's running away from me. There we go. Esta serie de historia natural acompaña a Joel Sartore, fotógrafo de National Geographic en su extensa misión de fotografiar algunos de los animales más raros del mundo. Las impresionantes tomas de estudio de más de 5000 especies componen PhotoArc, el proyecto que Joel lleva adelante hace 25 años para documentar animales antes de su extinción. Not just to preserve them in a frame, but to get us to care about species In the photo arc, every creature is the same size. That's the point, big or small, they each have a role and a place on this planet. It's the toughest job I've ever had, but the one that matters most. Secretos de las ballenas lleva a los espectadores a lo profundo de la cultura de las ballenas para experimentar sus extraordinarias habilidades de comunicación y las intrincadas estructuras sociales de cinco especies diferentes de ballenas. Orcas, jorobadas, belugas, narvales y cachalotes, filmadas por tres años en 24 locaciones a lo largo de este épico viaje, descubrimos que las ballenas son más complejas y parecidas a nosotros de lo que imaginamos. ¿Quieres ser mi reina? ¡Oh! ¡No! En Descendientes 3, Mal, Evie, Carlos y Jay vuelven a la Isla de los Perdidos para reclutar un nuevo grupo de villanos y llevarlos a la preparatoria Auradon. Cuando una ruptura en la barrera pone en riesgo a Auradon, Mal decide cerrarla permanentemente por miedo a que Uma y Hades quieran vengarse del reino. Pese a esto, una fuerza oscura amenaza a la gente de Auradon y dependerá de Mal y los a salvar a todos en esta épica batalla. ¡Muchas vidas corren peligro! ¡Esto es solo para piratas! Necesito romper un encantamiento. ¡No! ¡No! ¡Se nos hace tarde! Mamá, no encuentro mis guantes de box. Mamá, ¿me puedo con un zapato y un teño? Ay, no, mi vida. Ay, mamá, no encuentro mi paladar. Un aplauso para el cocinero, por favor. Y para la que fue el y que hizo las ensaladas y partió el pan y demás. No hay Cassandra, En Mamá se fue de viaje. Víctor y Vera están casados desde hace 20 años. Completamente absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a los avatares diarios de su mujer y sus cuatro hijos. Vera, agobiada de dedicarse full time a la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia y se va de viaje por 10 días. Casi de inmediato, el caos se desata, pero de a poco. Padre e hijos tomarán el viaje de Vera como una oportunidad de conocerse más a fondo y disfrutar. Disfrutar de la hermosa y caótica familia que fue. Lo único que tienes que hacer es llevar a los niños a la escuela y que todavía te quejas. ¿Tú sabes lo que yo daría por estar en tu lugar? ¿En serio? <risa> tienes que recoger a Tato y a Camilo y llevarlos al carácter Después tienes que llevar a Lara a Danza Moderna. Luego vas con Lorenzo al pediatra. Es bien importante que lo lleves. Ese es el lunes. El martes no lo voy a dejar solo. Ya me lo pidió la señora. ¿Qué te dijo exactamente? Que no creía que usted pudiera porque era medio inútil y medio atolondrado. Atolondrado. Bueno, me dijo tarado. No quiero que sepan que hace dos horas quiero hacer caca y ni eso puedo.